hola cómo están bienvenidas a otro video más muchas gracias por estar aquí el día de hoy hoy les traje mi rutina de limpieza por la mañana esto es más o menos lo que hago cada día cada mañana durante las primeras horas del día en diferente orden cada día porque no todos los días son iguales pero en su mayoría casi siempre es lo mismo así que espero que les guste este video, que sea de su agrado pero más que nada que les motive Una de las cosas que me gusta hacer al empezar la mañana o a primera hora del día es darle los buenos días a mi Dios. Para mí no hay me no mejor manera de empezar mi mañana o mi día que en sus manos, poniendo mi familia en sus manos. Eh, de verdad que me siento mucho más positiva, me siento mucho más animada, mucho más protegida durante el día Y todo lo que hago siento que me sale mejor Que cuando no tengo mi tiempo en privado, mi devocional en la mañana Y siempre trato de leer lo que es mi Biblia Tener un tiempo en oración privado con Dios Antes de cualquier cosa, antes de que los niños despierten O antes de que yo empiece con el bullicio de la casa y todo Porque después es mucho más difícil para mí Como les digo, para mí no hay mejor manera de empezar mi día o mi mañana que en las manos de Dios. Y yo les animo que cuando ustedes se levanten, lo primero que hagan también sea poner todo en las manos de Dios, que pongan a sus hijos, a su esposo, a su familia en general, para que los proteja donde quiera que vayan, ya sea en la escuela, o en el trabajo. De verdad que no hay mejor manera de empezar nuestro día, como les digo, que así protegidas en las manos de nuestro Dios después de eso como pudieron darse cuenta al principio del video, voy al baño me limpio la cara me lavo la boca y me recojo el pelo y vengo a la cocina para hacerles un desayuno rápido a los niños. El desayuno depende de qué tanto apetito tengan en ese día. Algunas veces ellos se levantan con mucho apetito, algunas veces con poco y algunas veces sin apetito. Así que siempre trato de darles de todas maneras algo en el, para que tengan en su estómago antes de empezar el día. Como en el día de hoy, opté yo por una avena y ellos por un licuado de frutas. Así que eso fue lo que les di en ese día. Mientras, está, mientras tanto, mientras preparo este desayuno rápido mi cama se está ventilando dejo que el cuarto se ventile y ya después de que nos comemos nuestra avena nuestro licuado voy y regreso al cuarto a terminar con lo que tenga que hacer en él Como les digo cada día es diferente pero dependiendo lo que tenga que hacer en ese día Eso es lo que hago algunas veces después de que vengo y ya arreglo mi recámara Aprovecho para ya cambiarme, arreglarme, peinarme, prepararme para el día. Si es que tengo que salir a algún lado, pues ya, ya me preparo para estar lista para el día. En alguna ocasión me tengo que dar un baño antes de cambiarme, como en este día. Eso fue lo que hice. Arreglé mi recámara, preparé mi recámara, después me bañé y después regresé a la cocina para hacerle a los niños ya el desayuno más fuerte. Porque ya eh, entre que estoy limpiando, bañándome mi arreglándome, ya a los niños ya les dio un poco más de apetito. Entonces voy y ya les hago un desayuno más fuerte. Mientras tanto, mientras estoy haciendo todo esto, ellos están haciendo su escuela. Para, para todas ustedes que están llegando al canal y que son nuevas, yo soy uh, ama de casa y yo educo a mis hijos aquí en casa. Ellos no van a la escuela, ellos hacemos homeschool. Esto se llama homeschooling, homeschool en inglés. Y ellos estudian aquí en casa, así que ellos lo que hacen por la mañana es su escuela. Mientras estoy haciendo esto, como les digo, ellos están haciendo su escuela. Después de que ya yo termino de arreglarme y de hacer mi recámara, voy y regreso a la cocina para prepararles ya, como les digo, el desayuno más fuerte para que puedan aguantar hasta el mediodía, que es cuando más o menos ellos terminan de hacer su escuela. Company ya después de que hemos desayunado lo primero que hago es sacar todos los trastes de la lavadora de trastes y guardarlos yo lavo los trastes por la noche me gusta dejarlos que se laven en la noche así al otro día por la mañana me amanecen limpios secos y ya los puedo guardar de regreso en su lugar y al mismo tiempo pues ya tengo la lavadora desocupada para ocuparla durante el día otra vez sí, sí. Y mientras acomodo los trastes en su lugar, quiero aprovechar para darle las gracias a todas ustedes, mis nuevas amigas que van llegando al canal. A todas las que se han suscrito recientemente, muchísimas gracias por no haber solamente mirado el video en el que se suscribieron, pero también por haberse suscrito. Muchas gracias por sus comentarios en el video de la decoración de la cocina. anoté que muchos de ustedes me dejaron su comentario diciendo que les había gustado el contenido del canal, que les había gustado el video y que por eso se iban a suscribir. De verdad que eso es una satisfacción para mí. Eso me da uh, mucha alegría porque eh, yo hago mis videos con la idea de motivarlas, de que les gusten, de que les animen y, y, y eso para mí significa mucho cuando ustedes me lo demuestran, cuando ustedes me lo dicen y me lo hacen saber. Eso me da ánimo para seguir adelante. De verdad que les doy muchas gracias. No sé cómo agradecerles tanto apoyo, tanto amor a todas ustedes también que siempre están pendientes de mí en Instagram. Que siempre me escriben un mensajito preguntándome cómo estoy, deseándome buenos días, a siempre bendiciéndome. Y cuando no me aparezco, pues siempre me, siempre me están preguntando dónde estoy, porque no me ha aparecido por ahí. De verdad que les doy muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por haber llegado a mi canal, a por ser parte de mi familia aquí en YouTube. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida con ustedes. No sé qué más decirles de verdad a todo lo que ha sucedido recientemente en mi vida, en mi canal. Es gracias a ustedes, de verdad que eso es una bendición para mí, yo lo aprecio muchísimo. Muchísimas gracias. Ya después de que termino de acomodar todos los trastes en su lugar, vengo y pongo todos los trastes sucios que ocupamos durante el desayuno, ya sea durante el lonche o la cena, en la lavadora de trastes. Y ya solamente lavo a mano los que no pueden ir dentro de ellas, que son delicados. Ya ustedes saben que hay trastes que no pueden ir dentro de la lavadora. Y pues ya esos son los trastes que yo lavo a mano, pero ya es mucho más fácil todo. De verdad que como les comenté antes, mis días son un poco más fáciles ya. Después de que pongo los trajes en esa lavadora, tengo mucho más tiempo de hacer otra cosa porque eso era lo que más tiempo me quitaba. La verdad que la cocina es una de las cosas que siempre, creo yo no solamente a mí, pero a todas nos, no, todas nosotras como mamá y amas de casa, es algo que nos nos nos entretiene mucho, siempre es la cocina. La cocina es un lugar, es el alma de la casa como yo digo y por lo mismo de que es el alma de la casa, es la cocina la que tiene que estar súper bien organizada, súper limpia. Porque uh, cuando la cocina está limpia y organizada, automáticamente, como les he dicho antes, yo siento que toda la casa está limpia y organizada, aunque no sea así. La cocina siempre va a tener un lugar importante en la casa, así que uh, siempre tratamos de dejarla limpia, pero también al mismo tiempo siento que nos toma mucho tiempo. Y yo desde que eh, tengo esa lavadora de trastes como ya se los dije y se los estoy comentando otra vez, chicas, pero la verdad es que así es, eh, me ahorra mucho tiempo. Ahora ya después de que termino, es mucho más fácil para mí despejar las encimeras y rápido poner todo de regreso en su lugar. Y nada, tengo más tiempo para hacer cualquier otra cosa que tenga que hacer durante el día.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 y ya que he terminado con la cocina, ahora sí ya regreso a mi recámara otra vez para darme una manita de gato. Como les digo, algunas veces son diferentes que otros días, así que algunas veces me, me arreglo, me preparo por la mañana muy temprano y algunas veces después de que me baño en esta ocasión, estaba esperando que eh, se me secara el cabello. Como pudieron darse cuenta, andaba en la cocina con el pelo suelto. Normalmente cuando cocino siempre traigo el cabello agarrado, pero en esta ocasión lo tenía mojado y por eso es que lo tenía suelto abajo para que se me secara ya después de eso pues regresé a la recámara para darme una manita de gato como les digo el maquillaje no es una prioridad en mi vida no es una prioridad en mi rutina pero así uh, lo hago cuando tengo que salir si yo sé que no voy a salir durante el día no no lo hago no me pinto no me hago nada en la cara siempre ando más al natural pero si tengo que salir o tengo alguna cita con los niños o algo que tenga que hacer si sí me maquillo un poquito pues para no espantar a la gente pero ah, no es nada grave nada grande la verdad es que yo no me sé maquillar mucho no sé mucho de maquillaje así que hago lo que puedo en mi cara pero ah, muy ligero todo muy ligero ya ustedes me han visto en los videos yo no ando súper exageradamente maquillada porque la verdad no me sé maquillar y también pues mi canal no es de maquillaje, mi canal es de limpieza y decoración y todo lo que tiene que ver. Pero de todas maneras siempre me gusta arreglarme y verme bonita, así que en mi propia manera, <risa> pero uh, lo hago. Así que ya después de eso lo que hice fue que me empecé a arreglar aquí el pelo para uh, ya estar lista. Como les digo, en esta semana estábamos teniendo conferencias específicamente en esta semana. Y, este, y pues ya quería estar lista para el, para el resto del día porque después de de que los niños terminaran la escuela, teníamos una clase de música y después de la clase de música pues ya hago algunos mandados por allá afuera que tenga que hacer, ya después regreso ya prácticamente a preparar la cena y después prepararnos para irnos a lo que eran las conferencias, como les digo, en esta semana. Pero ya después de eso, chicas, pues salgo de aquí y dejo que la máquina del pelo se enfríe. Yo ya después de que me termino de arreglar, siempre descombro lo que es el baño. Es una de las cosas que tengo que hacer también siempre en la mañana, es despejar mi baño. Pero como la máquina estaba caliente, decidí irme en este día a la sala y al comedor a despejar todo lo que estaba mal puesto en ellos. I'm supposed to be the one you can trust. I feel so useless because I let you down. I hope there's some way I can make it all right. Cause I know that you deserve much more. Y esto es algo que hago siempre casi todos los días por la mañana. Es una rutina para mí levantarme y como les digo, hacer todo lo que están viendo que hago, lo hago aunque sea en diferente orden algunos días, pero siempre lo hago. Siempre me aseguro de despejar todo lo que esté mal puesto. Como en esta ocasión tenía algunas cosas en el comedor, como les digo, habíamos estado teniendo conferencias y algunos libros estaban encima, las Biblias y todo lo que traíamos por la noche los dejábamos en el comedor así que al otro día por la mañana pues era solamente poner todo de regreso en su lugar porque pues si yo permito que todo se acumule uh, de verdad que es mucho más tedioso después hacerlo y siempre pues nos roba un poco más de tiempo así que siempre es bueno levantarse y tratar de arreglar todo por la mañana yo les animo que cuando ustedes vayan a ir al trabajo antes de ir al trabajo para las que trabajan se levanten y tomen unos 10-15 minutos para rápido despejar todo lo que esté mal puesto. Dejar la salita acomodada, levantado los zapatos de los niños, todo lo que esté mal puesto. Siempre les recomiendo que tengan una, tengan una canasta a, a la mano para que si no tienen tiempo de llevar todo a su lugar, pues recojan todo en una canasta, pongan todo lo que esté mal puesto. Y lo dejan en la canasta todo recogido y cuando regresen por la tarde pues ya lo pueden llevar a su lugar. Pero así no se queda toda la casa tirada, todo el tiradero o el desorden en el comedor o en la, en la sala. Yo es más o menos lo que hago todos los días por la mañana. Ya sea que salga, me gusta dejar como les digo todo ordenado por la mañana para que cuando regrese no sea tan difícil todo. O sea tan más, eh, el largo, no sea tan largo el tiempo. O ya sea que me quede en casa, de todas maneras siempre disfruto estar en mi casa cuando está limpia y ordenada siento que la vida es mucho más fácil cuando todo está limpio cuando todo está ordenado siento que puedes pensar mejor las cosas aún así aún la vida siento que cuando ordenamos nuestra vida ah, cuando los problemas se avecinan siempre es mucho más fácil pensar cómo ah, resolverlos así que una vida organizada siempre de verdad que ayuda mucho y pues ya aquí termino ah, casi mis primeras horas del día como les digo haciendo esto ya que ya estoy barriendo mis pisos yo barro mis pisos con mis trapeadores de microfibra estos pisos ah, no hace mucho mi esposo me los arregló me los pintó entonces estoy tratando de valorar su trabajo como lo, lo he comentado antes pero también al mismo tiempo de cuidar mis pisos y perseverarlos un poquito más así que trato de usar lo menos que puedo la aspiradora o la escoba porque yo uso una escoba rústica antigua ya muchas de ustedes saben las que me siguen desde el principio Así que por eso trato de usar mis uh, trapeadores de microfibra para limpiar el polvito y sacar todo. Es mucho más fácil, mucho más liviano y la verdad es que me gusta, lo disfruto hacerlo con estos trapeadores. Siento que es mucho más suavecito todo. Y Ya después de eso regreso al baño y ya empiezo a despejar todo aquí que ya se había secado, ya se había, uh, perdón, se había enfriado la máquina del pelo. Ya regresé, la guardé en su lugar y pues ya aprovecho para darle una limpiadita, quitar el maquillaje, descombrar todo lo que esté en el gabinete. Y así es como voy haciendo todo durante el día. Pero eso es más o menos como les digo lo que aprovecho hacer siempre cada día por la mañana. Así que espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por haberse quedado conmigo. Gracias por... Uh, haberle dado clic al video en este día, si te gustó no te olvides de regalarme un dedito arriba antes de irte y si eres nueva o esta es tu primera vez y no te has suscrito por favor no te vayas sin suscribirte ahí abajo y también sin prender la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de los próximos videos muchas gracias, las quiero mucho, nos vemos pronto, Dios me las bendiga y a su familia también, bye bye